Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Maida eh, Lamento que tengas esta Esta y que solamente puedas hablar a señas eh, Bueno, yo no voy a hablar a señas, te lo voy a decir mi, mi, mi opinión, creo que lo tienes muy claro ya Por dónde quieres ir, qué es lo que hay que trabajar En ese sentido, bueno, me resta Solamente eh, darte algunas observaciones que te puedan ayudar al documento final. Uno tiene que ver con con con esta reflexión en torno a que no solamente es la asignación de áreas para la cultura, eso implicaría la generación de infraestructura cultural. También tiene que ver con cuestiones de servicio. No solamente es construir los espacios culturales, sino también dotarlos de, de personal de este de actividades culturales, y eso todavía implicará más gastos, ¿no? Entonces, no sé si, si se tenga contemplado esta cuestión, habría que considerarla en tu documento. <risa> yo creo que lo que estás haciendo, este, yo lo llamaría más, más bien como un estudio, ¿no? un estudio del, del proceso de urbanización y las oportunidades que hay en torno a, al desarrollo de la infraestructura cultural, a la luz de las necesidades que... Que, que tiene el cuarto y que se avecinan sobre todo. Mi recomendación es que, bueno, creo que ya tienes muy clara la estructura que debe tener el documento. Yo te recomendaría un acomodo diferente nada más. Ya digas tú si lo quieres hacer. Lo primero que tiene que hacer es una introducción, donde nos hables, este bueno, cuál es tu acercamiento al tema y un poco una introducción. <ríe> de la problemática en general ¿no? y de cómo va a estar organizado el documento que, que, que pretendes hacer. El capítulo 1 pudiera ser el marco teórico que pudiera llamarse algo así como infraestructura cultural y desarrollo urbano. Toda esta, esta parte que tú mencionas de análisis de la importancia de los espacios culturales, de los servicios culturales como, como parte del desarrollo urbano, y de algunas experiencias que se han dado a nivel internacional y nacional ahí es donde pudiera ir El capítulo 2 Tendría que ser algo así como urbanización del de, de puerto de Manzanillo Donde nos hables del proceso Todos esos datos que tú este, ya más o menos has hecho mención Cómo ha ido creciendo, cómo se ha ido generando Cuáles son los elementos que han influido en su crecimiento, etc. Un capítulo 4 sobre análisis de las políticas gubernamentales, donde puedas analizar reglamentos, planes, etc., en dos contextos: ¿no? en un contexto de urbanización eh, y en otro sobre los planes culturales o los programas, como ya los mencionas. Y un capítulo 5, donde vengan conclusiones que, que irían en dos sentidos: uno, hablar de las tendencias, que es? es de la tendencia a seguir y de la tendencia a eh, eh, en términos de, de escenarios posibles, ¿no? Un escenario, ¿qué pasaría de Manzanillo si la tendencia sigue igual? Si que hubiera áreas eh, dedicadas a la cultura. Y la otra es, ¿qué pasaría si hubiera estos, estos espacios? ¿Hacia dónde pudiera ir? ¿Qué beneficios, qué impacto se tendría? Y en ese sentido, ahí podría ir la parte de las oportunidades, ¿no? ¿Qué oportunidades hay? ¿Qué qué estrategias se pudieran implementar, qué elementos deben contener esos reglamentos o esas políticas en un futuro, tanto a nivel municipal como a nivel estatal. Y bueno, por mi parte sería todo, espero que, este, que te mejores y nos seguimos viendo aquí.